Oh, my God. Bueno, en este tiempo de Navidad, por supuesto que nos gusta hacer entrevista y recordar cosas navideñas con los amigos de aquí, de toda la vida, como es la familia Cibaja. Bueno, Rafael Osorio, tan conocidísimo, con su restaurante también Rama, que es donde hemos venido a hacer la entrevista. Así que el decorado que estáis viendo no es en la televisión, es en el restaurante Rama, en el interior del restaurante, donde tienes también tienes esa chispa navideña, pero más que chispa, ...chispa navideña es que don Rafael... Eh, ...sí que es una persona que ha vivido año tras año tras año... las fiestas navideñas conjunto con su familia... ...y se la ha transmitido a todo el mundo... ...a los que viven aquí y a los que han venido de fuera... ...así que ahí en las chapas siempre se han vivido las pastorales... ...pero él ha vivido mucho antes de vivirla yo por supuesto... ...y enamorando a las muchachitas que se ponían a su paso... ...todo eso nos lo cuenta don Rafael en esta entrevista. Buenas tardes, Rafael Osorio, qué alegría volverlo a entrevistar después ya de tanto tiempo que ya ya tocaba, ¿eh? ya tocaba una entrevista. ¿Cómo está? Buenas tardes, la verdad es que eres un monumento. ¿eh? Siempre que ha venido a entrevistarme, efectivamente, eh, te ha gustado mucho la pastoral, cuando mi nieto tocó el acordeón en Marbella, que tú le hiciste una buena entrevista. Y bueno, referente a la pastora de las Chapas, la verdad es que es antigua, sí, es muy antigua. Yo creo sí, que... Usted ¿El fundador junto con su hermano ¿no? si Baja, los fundadores de eso, no, bueno, los fundasteis vosotros aquí en la Chapa? En la costa de sí, éramos un grupo de amigos, muy buenos amigos, entre 12 o 14 buenos amigos de aquí de la zona. Y mis padres nos inculcó que era bonito cuando llegaba las navidades. ...de hacer una pastoral... ...cantarle al niño... ...pero claro, en aquellos tiempos no había medios... ...los medios eran precarios... ...y teníamos que ingeniárnoslas... ...para hacer la zonaja, ...con latas viejas de por ahí... ...con latas, las zonajas como lata, yo... Ay, sonaban bien... <risas> ...las zambombas las hacíamos de... ...cuando una pita... ...que hay mucha en las chapas y por Marbella... ...se sube... ...ya lo de abajo ya se pierde... .y los de abajo quedamos gordos. Entonces de ahí cortábamos el pitón que sale hacia arriba y dejábamos los gordos, un poquito hueco por dentro. Metía la, la mano, lo limpiábamos un poquito, íbamos a los arroyos a buscar las carriceras, que los carrizos crecen en los arroyos y de ahí hacía los zambombas. La zonaja, pues como te dicho de latas viejas... cuando una en aquellos tiempos, una familia eh, tenía una lata de leche condensada que era muy difícil, pues le decíamos, no la tire usted y no la da. Y con las tijera hacíamos las la latas la, para arreglar la zona. Total, que empezamos a salir, muy buenos amigos, empezamos a salir por esta zona. Esta zona, tú sabes que es muy rica en aquellos tiempos, en cortijos. Los mejores cortijos que ha tenido Marbella han estado aquí en la sapa, cortijos los alicates cortijos siendo bonito en rafael todo esta zona ¿eh? bueno eh, bueno esto ya es esto ya yo te estoy hablando de los años 40 aquellos años eran muy difíciles años de mucha hambre le llamaban llama al... un necesitado un abogado no de ahí todos los instrumentos que, que inventaste. <risa> lo aquello era bonito porque visitábamos los cortijos los caseríos ...que eran preciosos los caseríos de aquí... ...los cortijos como te he dicho también... Donde había. había gente más simpática y menos simpática... ...porque yo me acuerdo de algunas anécdotas Rafael... ...que ahora vamos a recordar... ...¿cómo recibían en esos cortillos? La verdad es que nos recibían muy bien... ...porque estábamos en el grupo de amigos... ...cuando dábamos de mano porque se trabajaba muy duro... ...de sol a sol... ...entonces cuando llegaba por la noche... ...por la tarde ya... Pues vamos a tal sitio, vamos a ir al cortijo de la garrosa, vamos a ir al cortijo de los alicates, vamos a ir al cortijo Cotos de los Dolores, un cortijo muy bueno que había de muchos cereales. ¿El cort... ya desapareció, ya Sí, pasó. ya no. De... El cort... Hola. Rafael, de vez en cuando saludará, porque esos son sus clientes que van llegando, entonces nos veremos y saludando de vez en cuando en esta entrevista. El cortijo de los Alicates era un cortijo muy rico en cereales y en grandes olivares. Y en el invierno venía mucha familia a recoger las aceitunas de Coín, de Mija, de Fuengirola, de Laurín. Y ven... daba trabajo, o sea sí, que... Y ...mucho trabajo, y, y venían muy buenas mozas... ¿eh? <ríe> ...y nosotros el que más tenía nos llegaba a 18 años... lo de ...la novedad, Augusta, ¿no?... ...ahí la novedad lo que no se veía habitualmente, ¿no?... Claro. También llamaba la atención. ...y decíamos, oye, que en tal sitio... ...ha llegado una familia con unas chicas más guapas... Pues ...vamos a hacer una serenata... ...a las 3 y las 4 de la mañana... ...era la hora de la serenata... ...a ti no te han <ríe> echado con la serenata... ...ya me hubiera gustado a mí Rafael... ...bueno si sí, yo me acuerdo en la universidad también... ...los muchachillos de la vida. ...pues según parece que gustaba mucho... ...y no nos importaba andar en la noche... ...más de 20 kilómetros... ...para ellos hacer una serenata... ...o vi a una chica... ...que venía buena moza... ...o vía a las novias... ...éramos jóvenes, casi todos teníamos novias... ...algunos se casaron, muy curioso oye con la que le serenata. Usted por ejemplo. Pues mira, ya que me más esa pregunta ...yo... la que hoy me casé con la que hoy es mi mujer, María Rueda. Muchos años, ¿cuántos años lleva casada? Uh, yo Rafael. que se perdió la cuenta ya. Yo creo que 60 vaya años. Ya hemos celebrado las bodas de oro y todo. ¿Cómo la enamoraste? Cuéntame, Rafael, ¿cómo enamoraste Ay, a tu mujer? la que es ahora tu mujer? Esándole de serenata, llegué a su reja, nosotros nos poníamos en, en la puerta, no, más bien en la reja donde dormía. Aquí duerme, pues venga, tanto yo como los amigos míos. Pues. ¿Hay alguna letrilla de esas que la enamoraron a ella? Porque luego me imagino que había hablado entre vosotros y le diría a ella: Pues mira, esta letra fue la que a mí me gustó, estas cosas que decías en esta letra, con esta canción. ¿no? Sí, sería a las 4 cuatro, las cuatro de la mañana, a las 5, no lo sé. Nos acercamos allí, Mucallito, hicimos un coro debajo de la parra o el sombrajo, porque antes no había luz eléctrica. ...entonces a la sala serenata... ...nosotros sabíamos ya... ...si veíamos la luz de un candil... ...por dentro del ojillo de la llave... ...ya sabíamos que salía el padre y nos abría la puerta... ...al que no le gustaba no, no abría... ...y... ...total que yo me acuerdo... ...todavía me acuerdo de la canción que le canté a mi mujer, <risa> Oye, me ahora. ...yo llegué a su puerta y le digo... a si quieres saber María... ...quién ha mandado a cantar... ...Rafael tiene por nombre... Y baja por lo demás, despierta si estás dormida. Vuélvete al otro lado, que para tener amores tiene un sueño muy pesado. Sobre su cama llena de amores y hacemos flores de corazón, de corazón que memoria tiene, bueno por ahí aplauden y todo, fíjate, Gracias, tienes, tienes, tu fan, eh, Rafael, bueno qué bonito, de verdad es que es increíble cómo recuerdas cada cosa y bueno y cómo se hacían también esas herramientas que por cierto hay que mencionar que están ahora ahí en la chapa, al lado de la iglesia para que todo el que quiera visitarla que la pueda visitar, ¿eh? que por ejemplo ahí vamos a encontrar fotos de qué año son esas fotos con esos trajes, eh, además muy bien vestido, eh, que va muy bien vestido ¿Eh? ...ahí tenemos fotos de qué año Rafael... ...bueno, ahí vamos vestidos cada uno lo que tenía... ...porque teníamos la misma ropa para salir... ...a una feria que para trabajar... ...cuidadita vamos que se os ve muy, muy bien puesta todo... ...y me acuerdo que esa foto... ...la pastoral se fundó en el año 1946... ...ya yo vivo, eh... ...y esa fotografía que tú has visto... ...que es la más antigua, que es la que más gusta... Desde el año 48... ahí teníamos entre 15 y 18 años. Éramos ¿Cuánto jóvenes. será el grupo? ¿Cuánto cómo se Pero formó el grupo? Esta fotografía 18. Fue difícil de formar ese grupo en aquel entonces, porque claro no. la distancia era larga, eh, aunque se viviera en la Chapa o los alrededores la distancia mm, era larga, porque no se contaba con coche ni nada como ahora. ¿no? Entonces, qué pregunta, qué pregunta más bonita. La verdad es que mm, ...fuimos un grupo de amigos, como ya te he dicho antes... ...ejemplar... ...y no había donde divertirse en aquellos tiempos... ...entonces... ...ya mis padres nos inculcó lo de la pastoral... ...venía de mis abuelos... ...viene de mis padres... ...mis padres cantaban muy bien... ...viene de mis hijos... ...mis nietos... ...mis hermanos... ...estamos todo el mundo en la pastoral... ...y la verdad es que... ...muchas veces hablando de esto de aquí... ...cuando no teníamos que salir por ahí... ...pues nos íbamos, vivíamos en la víbora... ...tú sabes dónde está, dónde está la tenencia alcaldía... ...esa parte le llaman la víbora... ...y nos íbamos a la carretera... ...a jugar fútbol... ...había veces que terminaba el partido de fútbol... ...y no pasaba ni un coche... <risa> y luego cuando teníamos que ir a Marbella íbamos andando en Alpargate de Esparto a El Ángel, a San Pedro que de aquí los felicito a todos Bueno, el Alpargate que también está en el museo ¿eh? ahora que lo ha mencionado ¿eh? el tal cual, con su suela de goma y todo sí Buscábamos entonces en Marbella había un, un no, tal naranjito que fue muy bueno era un enamorado de esta pastoral ...y vendía goma de zallado de los camiones viejas... ...y de ahí la comprábamos, valía muy barata... ...y nosotros mismos nos hacíamos esos zapatos alpargates... ...que tú has visto allí en mi exposición... ...que quiero aprovechar ahora de la exposición... ...a todo Marbella, que por favor... ...vengan a verlo, que está gustando mucho... ...mañana el lunes se va a inaugurar... ...va a venir la alcaldesa... ...y lo va a inaugurar... Y hasta el día 7 de enero... ¿no? El... ...exactamente, y va a estar hasta el día 7 de enero... Así ah, ...los que... candilitos también tenemos que mencionar... ...los candiles esos que también, que está pura... Así, o sea, ...sí, es, nosotros, pura. tú lo has visto... Bien, ...nosotros ¿no? tenemos una canción que dice... ...que me gusta a mí, que encienda la hoguera y apague el candí... ...porque alumbra la noche una estrella la vera verita cerquita de ti... ...no sé qué será, en Belén ha nacido un chiquito que es muy bonito... ...no hay otro igual... ...esa canción ha pegado mucho... Y, y... El candí, como tú lo has visto, ha visto. Yo creo que sí, es de los años 40. Ha colgado en la pared, fijaros los detalles, porque hay muchos detalles muy bonitos, ¿eh? Y, de y muchas cosas más del museo, ¿eh? La de de todo las fotos que me han encantado. Pero usted tiene también muchos premios, porque este también, cosas, esas cosas cosa que menciona, que no creo que se me olvide, los premios que ha recibido usted con su pastoral. Miles, y miles de premios. Tú habrás visto una zambomba que tengo allí, que esa zambomba ha ganado tres primeros premios y, y dos terceros, creo. ...y lo segundo también ha ganado... ...pero no me recuerdo ahora... ...entonces esa zambomba... ...para mí... ...tiene un mérito... ...y un valor... ...enorme... ...el candí... ...otro valor enorme... ...los alpargates... Pasa, gato, y, presenta, ...y la foto... ...no lo podemos olvidar... ...esa foto muy es bonita... Y si, y y si tan es, bonita. ...y si es la foto, a ver, tenemos allí nuestra alcaldesa... ...que la hicimos pastora de honor, el año pasado... Y está con nosotros, con su pañuelo, vestida de pastora y todo... ...o sea que la verdad es que para mí ha sido un orgullo muy grande... ...que a la pastoral le haya hecho una calle a nombre de la pastoral... ...un monumento, que tú lo has visto, está por delante... ...también muy bonito, que el fundador fue mi hermano... ...yo solamente le ayudaba, lo que podía... ...porque nunca llegaré a su altura... ...ese era en Marbella cuando decían Pepillo Cibaja... ...eso ya es que nos conocían por el Cibaja... ...aunque nuestro primer apellido es Osorio... ...pero decir Rafael Osorio o Pepe Osorio... ...no, ahora, no, Pepillo Cibaja o Rafaelillo Cibaja... ...la verdad es que... Que todo, ...hombre, no me digas... ...si esos son los mejores que hay en las chapas... ...si pastora como la de las chapas... ...no la he visto yo... ...entonces también quiero... ...lo mismo que he mencionado... ...el ángel... ...San Pedro... ...Marbella... ...tengo que mencionar a Ojén... ...porque ese pueblo de Ojén... ...íbamos nosotros mucho... ...como te he contado... ...por los cortijos, por los caseríos... íbamos mucho... ...a la Zamba... ...la Zamba es término municipal... ...de Ojén... Y de las veces que íbamos allí a casa de María Fría, una señora estupenda, nos ponía de comer a todos un apilativo a, la, a las 12 de la noche, en Maya, con más hambre que los gatos de Doña Juana, que se comió en la radio porque estaba tocando la raspa, pues, pues más hambre llevábamos nosotros. Y, y nos dicen los hijos, Andrés y Juan Fría, que en paz descanse. Pero era el fenómeno. Le dice a mi hermano: si baja, invitamos a venir una noche a Ojen. ...oye, no lo pensamos. Pero Ojen andando, nada de por Marbella y por Marbella, Ojen, a Ojen andando por el río arriba de siete revueltas, donde está el hospital comarca, ese río arriba, hasta llegar a la Zamba. En la Zamba nos esperaba los hermanos, Andrés. ...y Juan Fría, ...que repito... ...muy buenas personas... ...no salíamos de allí... ...era raro en la Navidad... ...que no íbamos... ...tres o cuatro veces en el mismo mes... Pues ni corto ni perezoso... ...a la tira para arriba... ...llegamos a la zamba ya ahogado... ...con tres horas de lengua... ...y ahora... ...¿cuánto falta de aquí hoy? ...y nos dice aligerando mucho dos horas... ...por, por esa sierra... queda Rafael... ¿eh? 15 o 18 años teníamos todos, éramos casi de la misma quinta, todo. Y nos metimos en Ojén, llegamos creo a la una de la noche o algo más. Y nos ponemos a cantar por las calles, por esas bonitas calles de Ojén. Y el pueblo se levantó, estaba a la mitad, estaba durmiendo ya. <ríe> y nunca podré olvidar el buen recibimiento. Que nos dieron el pueblo de Ojén. Me acuerdo que nos sequearon con aguardiente con pasa, que creo que la fábrica estaba allí. Sí, sí, Yo sí, no sé ya. si estará la allá. La fórmula desapareció y todo el mundo dice que, que ve... que para que no dejaron. Sí, sí, Ojén. Que era muy famoso, aguardiente La verdad es que cuando nos dieron el aguardiente con pasa, el momento lo requería, porque íbamos ya negros y además de muchísimas cosas. ...de Navidad... ...y nos entusiasmamos tanto... ...que cuando llegó... ...nos dimos cuenta miramos al cielo y eran las claras del día... ...porque nosotros no nos guiábamos nadie tenía reloj... ...nos guiábamos por el canto del gallo... ...el canto, el gallo canta tres, dos veces en la noche... ...a las 3 de la mañana... ...y a las 6 de la mañana... ¡Kikiriki! ...y cuando nos dimos cuenta era el segundo canto... las de la mañana... <risa> Tenemos, tuvimos que salir corriendo... ...esas sierras abajo... ...por el río abajo de ese terrevuelta ...y llegamos justo... ...a la hora del trabajo... ...porque entonces no es como ahora... ...como te he dicho, se trabajaba... Y y ...se trabajaba de sol a sol... Increíble. ...y teníamos que meter mano a las 8 ...y llegamos a las ocho y media... ...al trabajo a las nueve... ...y hacía una vez y otra también... ...y quiero destacar que mi madre... Siempre nos esperaba sentar en una silla, no se acostaba hasta que sus hijos no llegaban Y ahora nos damos cuenta, desde que no nos dábamos cuenta, nosotros venga toda la noche por ahí al otro día a trabajar Y, y Rafael, en las letras de esas canciones, ¿cómo se escribía las letras de para las pastorales? Las que cantaba cantabais vosotros los cortijos y ahí en la chapa, ¿quién escribía esas letras? ...entre todo mi hermano para eso era un malita... ...y últimamente la estoy escribiendo yo... ...componiendo de unas canciones a otras... ...en aquellos tiempos pegó muy fuerte los campanilleros... ...pero claro, ahora no lo llevamos... ...porque hace falta un cantao muy bueno... ...para cantar los campanilleros... ...entonces mi hermano además de que tocaba la guitarra... ...era un cantao estupendo... ...pero cantando que muy bien con estilo... ...y claro, hace falta ahí asusar los campanilleros... ...y yo le, mi hermano, por eso yo a mi hermano le digo... ...Pepe... ...de cada de los años 40 hasta los 70 que fue director ...los pastores todos te recuerdan... ...que fuiste Cibaja el gran promotor... Y eso, Pepe, yo sé que me está viendo desde arriba y que está con nosotros y que esta pastora el usado para que no se pierda, porque tú fuiste el fundador, el organizador, el director y el promotor. Claro, de todos los que colaboraban. Pero Rafael, yo creo que no se perderá, porque yo veo ahora los pastores también, mucha gente joven, niños pequeñitos ya, que van siguiendo a sus padres, a sus tíos, a sus primos, en esas pastorales. ¿Usted cree que, que eso va a desaparecer algún día? Mira, yo te diría, ya que más es esa pregunta, no veo yo con mucha voluntad de que esto siga adelante. Porque está aquí Mija, Ojén, Coín, Monda, todos los pueblecitos de ahí arriba, que en, da gusto ver estas pastorales tan buenas que trae. Te tengo que decir que en los años 40, cuando esta pastora entraba a Marbella, la pastora de las Chapas, entraba a Marbella y recorría sus calles tan bonitas, eh, normalmente nos citábamos en calle Málaga a la entrada, en el cafelillo del barrio, seguíamos tocando hasta el puente Málaga, Altamirano, Misericordia, ya, ya son eh, Plaza Puerta del Mar, África, Plaza Los Narajos. Principales que estaba en todos sitios pero bueno, pero de alguna u otra manera lo importante es que esas pastorales sigan en la calle con otro recorrido pero que sigan en las plazas y que se fomenten los ayuntamientos que le den premios, que den cosas para que todo el mundo pues tenga pues esa ilusión, ¿no? por, por seguir las tradiciones, ¿no? yo creo que sería muy importante pues hacer ese, ese llamamiento a que todo el mundo siga a los que les guste, de familiares como usted ¿no? que la sigan apoyando y eso es lo bonito, de esas tradiciones navideñas, ¿eh? que estamos en Navidad y como digo yo, una vez año no hace daño en Rafael, sí, así bien, que, que haya mejor. muchas tradiciones, y digo yo Rafael ¿qué le pide usted a este nuevo año, al 2014? Bueno, pedir le voy a pedir muchas cosas, pero termino diciéndote ese recorrido que hacíamos por Marbella y también Plaza Los Narajos como te he dicho, Calle Pasaje allí nací yo en Calle Pasaje Está por eso... Bien, porque... <risa> ...por eso esa calle es tan bonita... <risa> ...y Peral, Adual, Ancha, Calle Lobata... ...en Calle Lobata cerrábamos... ...nos daba las claras del día... ...y ala, andando para la chapa... ...un año sí, y otro también... ...y los últimos años ya, cuando teníamos bicicleta... ...algunos, todos no... ...pues era un lujo que no nos podíamos permitir... ...como cuando teníamos que guiarnos por el canto del gallo... ...no llevábamos relojes... ¿eh? ...entonces era lo que había... ...y vení tres... ...y cuatro en una bicicleta... ...esa vamos a andar... ...tres o cuatro en una bicicleta... ...nos dejaban por los monteros por ahí más o menos... ...volvía la bicicleta y otros tres o cuatro en la bicicleta... ...y qué era la pregunta que me había hecho antes... ¿Y ...¿qué le pedía usted al 2014? Bueno yo le pediría... ...en primer lugar... ...que no quedemos con la crisis todavía más mal... ...que yo creo que Marbella... ...tiene mucho que decir... ...en esta costa, porque tenemos en Marbella... ...el sitio más bonito que hay en toda la costa... ...esto no lo digo yo porque nací en Marbella... ...esto es que es así, porque mira... ...tú vienes de Málaga hacia acá... ...y cuando llegas a Cabo Pino... ...tú sabes que está en Marbella... ...¿por qué sabes que está en Marbella?... ...porque el clima cambia totalmente... yo lo sé porque yo iba a comprar... ...con mi restaurante mucho a Málaga... ...y días, he salido de aquí... ...y he llegado a la cala de mi hija... ...y he llegado a Fuengirola... ...y el viento me tiraba, digo, ¿esto qué es?... ...sigo para Málaga o no sigo Rafael... ...me volvía... ...y el clima perfecto, precioso... ...sabe tú... ...entonces quiero decir... ...que es bonito de estar aquí, en este sitio nuestro... ...¿por qué?... ...porque tenemos la Sierra de Marbella... ...tenemos en este, a través ahí está un poquito así... ...mientras esta Sierra de Viria un poquito así... ...entonces los aires pasan por arriba... ...el marismo pasa por abajo, se mezcla... ...y ese es fresquito que tenemos aquí todo el año... ...es que eso no tiene precio... ...un sitio más que Marbella... ...y es verdad, eso es una realidad... ...por eso todo lo que viene se queda... <risa> ...además de verdad que se queda... ...entonces, sí, quiero decirte lo siguiente... ...que yo sí eso mucho de menos, muchísimo... ...ya sabemos que los tiempos han cambiado... ...Marbella era lo de las calles que yo te he nombrado... ...era pequeñita... ...y sí eso de menos... ...de que... ...Marbella ahora... ...está totalmente diferente, es más bonita, ha cambiado... ...pero lo, que, lo de antes era bonito... ...porque tú ibas andando y tocando por las calles de Marbella... ...ya fuese las 12, la 1, las 4 de la mañana... ...que las puertas estaban de par en par... ...la gente te recibía en el centro, ...cantaban contigo... ...y eso era bonito... ...y ahora ya muchas veces el otro día... ...di una vuelta por estas calles de Marbella... Y mira, y muy solitaria... ...las casas con puertas de hierro... ...cancelos sí, de hierro... ...y eso está, está, todas las puertas abiertas antiguamente... Oh, todo mundo. ...y en la sillita, en la, en la calle hablando con los vecinos... La, masacita, ole, ...la chapa, la pastora de la chapa... ...y eso sí lo es de menos la verdad... ...pero también quiero una cosa muy importante... ...que nosotros estamos aquí en la pastora... ...gracias Pepe pernía no porque tú me entrevistes... ...porque cuando entro de concejal en el ayuntamiento... ...esto estaba perdido, yo me retiraba... ...y entré de concejal con un buen grupo... ...me animó, me llamó a la chapa... ...y me hizo otra vez estar en la presa, Pepe... ...que sí, grabando... Pepe. ...siempre que está la pasturas... ...Pepe, a veces sí me deja ya tranquilo alguna vez... ...bueno y la verdad es que... Eh, ...también al ayuntamiento de Marbella... ...a nuestra alcaldesa, Ángeles Muñoz... ...que es un monumento... ...eso que me ha hecho a mí, ese monolito... ...esa calle a nombre de la Pastora de las Chapas... ...eso para, para mí... ...ha sido el máximo... ...así que yo aprovecho esta oportunidad... ...para... ...desearle... ...a todo el pueblo de Marbella... ...a mi gente de las Chapas... ...que son los principales... ...a El Ángel, a San Pedro... todo esos recorrido que hacíamos... ...a pueblo de Eugen, ...que por cierto... ...hay un matrimonio que se portó muy bien... ...aquellos años con la pastoral... ...que Ana Fría y Lucas... ...más conocido por el legionario... ...que os recuperéis... ...que están pasando el matrimonio... ...son ya mayores... ...pero no lo están pasando bien... ...así que un saludo para ese pueblo... ...y para ese matrimonio... ...y decirle a todos... ...desearle muchísimas felicidades... ...con los mejores deseos de ventura ...y prosperidades en el nuevo año... ...que Dios bendiga a todos. Qué bonito mensaje Rafael... ...también feliz de fiesta para usted y su familia... ...y feliz año nuevo... ...y bueno yo tengo el disco en la mano... ...de su nieto Alejandro Osorio... ...que aquí lo vemos... ...y como se va el año 2013 que ahora bien el 2014, pero los amigos y, y las cosas que vamos a recordar siempre, no se van ir nunca, siempre la vamos a tener en nuestra mente, en nuestra memoria. Por eso en este fin de año hemos querido también poner recuerdos del pasado y en estos recuerdos, pues Alejandro, que lo quiero muchísimo, que lo he visto de muy chiquitito, muy chiquitito, con esa manita, como siempre recordaremos tocando ese acordeo, eh, para que veamos cómo se lleva la sangre, eh, lo que le, su abuelo le transmitió desde pequeño y vamos a recordarlo con estas imágenes. ¿Qué le parece, Rafael, que recordemos hoy a Alejandro tocando el acordeón eh, cuando él empezaba de estrella de la música de la canción? Bueno, la verdad es que para mí es un orgullo. Ya resulta que Alejandro ha terminado su carrera de psicólogo, ha estado en la Universidad de Sevilla, seis años, y además es psicólogo, ¿eh? Y, ...y el que lleva la pastoral... ...el que da, lleva la voz cantante... ...el que da el tono a la musasa... ...a toda la pastoral... ...y yo espero, espero y tengo confianza... ...pues que él siga eh, llevándola... ...que ya está preparado para llevarla... ...como tú decías... ...Alejandro, con esos dedillos tan chiquitillos... ...¿cómo tocas ese acordeo tan grande?... ...porque el acordeón lo tapa, lo, lo tapa entero... <risa> Pues con esto vamos a finalizar. Muchísimas gracias, Rafael, una vez más por abrirnos las puertas de tu casa y recibirnos siempre como lo haces tan fenomenalmente bien. Realmente queremos transmitirte que te queremos también y que queremos que siga esas tradiciones como las has llevado año tras año a cabo. Gracias, Rafael. y Felices fiestas. Muchas gracias.